¿Te sientes vulnerable? ¿Tienes la sensación de que no puedes hacerlo? Si este es el caso, necesitas darte cuenta de algo. Dios te ha dado poder sobre tus circunstancias. Ahora lo que necesitas hacer es usarlo. Escucha lo que Dios te está diciendo hoy. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Lucas 10:19 Dios te ha dado fuerza, solo tienes que activarla por la fe. Una vez que te des cuenta de quién eres en Cristo, tu perspectiva cambiará y también tu futuro. Bendiciones.